Mira, mira que se me va, mira que se me va. ¡Venga! I'm gonna ¿Cómo es la la cosa? Oye, ahí, creo que no están, ¿eh? No están, no están, sí, no están. La cintura, la cadera. mira, acá le con la cadera Se ve la, se ve la, se ve se ve se ve se ve se ve se ve